Estamos acá, vamos al Management Studio, ahí se ve, ¿no? Sí se ve. Genial, bueno, databases, tenemos nuestras bases de datos, yo tengo una que se llama eh, persona, que es una pavada, tiene una tabla. Solo una tabla que tiene cargada basura nomás, pero le hago un select para que vean que hay datos. Ahí se ve. Entonces voy a hacer acá, eh, no me acuerdo muy bien cómo era, Task, Tareas, Backup. Voy a Backup. Y acá voy a hacer eh, Add, eh, explorar acá los puntitos. Y elijo dónde quiero que me guarde el backup. Eh, no pongan el escritorio porque hay problemas de, de permisos. Entonces, elijan otra carpeta. Acá me sugiere por, por defecto. Dentro de archivos de programas. Microsoft SQL Server. Dentro de mi instancia eh, hay una carpetita que se llama backup. Yo lo voy a guardar ahí por ahora, y acá tienen que poner el nombre, entonces yo le voy a poner eh, personas, personas en minúscula, personas, punto back, es muy importante que le pongan el punto back, porque si no, no se los va a tomar, entonces ahí le ponen ok, ok, y ahí les les creo esta, si tienen otra, pueden hacer el remove y, re y limpian lo que tengan ahí. Y entonces ahora, sí, ya lo había hecho, por eso lo hice de nuevo. Pero a veces te tira por defecto eh, la... esa ubicación. Entonces ahora le damos OK. Y ahí me dice que eh, todo fue un éxito. Y vamos a ir a, eh, voy a hacer la ruta larga, archivos, archivos de programas, eh, Microsoft SQL Server, esta es mi instancia, abro esta carpetita, backup y acá me aparece persona.backup.